Bueno, muy buenos días a, a todos y a todas y muchísimas, muchísimas gracias por, por haberme invitado y por estar aquí. Es, Yo me venía hoy intentando acordarme de cuando fue la otra vez que, que estuve compartiendo con, con vosotros y vosotras y fue ya hace pues más de 11 años. ¿no? Y, y bueno, para mí es un gusto, he seguido estando en contacto, sobre todo con Ainara y con, con Miquel, para mí es un gusto el poder estar. ¿no? Eh, también quería decir, eh, Miquel que de telonero, nada, vamos, que me parece que has hecho una, una intervención espectacular eh, y yo lo que voy a hacer básicamente va a, ser, va a ser ir añadiendo alguna cosa sobre ello porque bueno creo que pone un marco excelente y además con un montón de temas muy bien estructurados en fondo y forma que yo querría compartir también, ¿no? Así que muchas gracias por, por tu intervención. Bueno, voy a empezar haciendo un planteamiento que es el que solemos hacer siempre, que es como un pequeño recordatorio, ¿no? eh, pero que es desde donde querría partir. ¿no? Los seres humanos somos un animal, un animal especial, pero un animal que se inserta en el resto de la trama de la vida. No hay nada de lo que produzcamos para sostener nuestras necesidades que no dependa en primera instancia de la naturaleza, energía, minerales, eh, ...alimentos a través de la fotosíntesis o del ciclo del agua. El trabajo humano lo que hace es interactuar con esos bienes... ...fondo de la naturaleza para producir no solamente los bienes... ...y servicios que necesitamos, sino para producir también... ...nuestros propios cuerpos. El trabajo que históricamente han realizado mayoritariamente mujeres... ...y que tiene que ver con el cuidado de la vida... ...es un cuidado absolutamente esencial para que existamos, ¿no? Y recuerdo esto porque, sin embargo, a nuestras economías se le olvida. Una persona puede salir titulada de una facultad de ciencias económicas y haber estudiado una asignatura con frecuencia cuatrimestral y a veces simplemente optativa, que se llama economía de los recursos naturales, durante muchísimo tiempo nada de economía feminista, eh, de tal modo que podemos salir concibiendo... ...que la economía eh, es eh, lo que contiene la naturaleza... ...o dicho de otro modo... ...que la naturaleza es un subconjunto del sistema económico... ...y no justamente lo contrario. Lo que quiero decir es que no hay economía sin naturaleza... ...como no hay tecnología sin naturaleza. Por eso, desde nuestro punto de vista... ...y desde las miradas ecofeministas... ...hablamos del enfoque de la sostenibilidad de la vida... ...para hablar de todo aquello que hace falta... ...para sostener las vidas humanas... ...que no se sostienen solas hay que sostenerlas intencionalmente hay que trabajar para sostener vidas humanas y si ese trabajo es trabajo por un lado que tiene que ver con la reproducción cotidiana y generacional de la vida y por otro lado trabajo que hacemos interactuando insisto de diferente manera con esos bienes fondo de la naturaleza para permitir garantizar las condiciones de existencia ¿no? digo que es importante esto de la sostenibilidad de la vida porque yo por ejemplo que vengo del movimiento ecologista seguramente he dicho el pasado hay que salvar el planeta o sostener el planeta y es una gran falacia porque al planeta no hace falta que nadie lo salve ni nadie le sostenga. Si algo está en riesgo en este momento es la vida humana y también la vida de otros seres vivos que son dependientes de la naturaleza. Es decir, quienes estamos en riesgo fundamentalmente somos nosotros y nosotras. Por eso, desde nuestro punto de vista, cuando hablamos de sostener vidas humanas, estamos hablando de cómo salvar en condiciones de dignidad vidas humanas. Y desde ahí es desde donde voy a intentar compartir. ¿no? Eh, voy a plantear así de una forma eh, quizás muy apresurada, van a ser datos o, o algunos elementos, algunas reflexiones absolutamente complementarias con las que, plante, eh, con las que planteaba Miquel. ¿no? Nos encontramos eh, en una situación de, de crisis que no es solamente una crisis ecológica, es una crisis social profunda y yo me atrevería a decir que es una crisis de civilización, ...porque básicamente hemos compuesto una forma de organizar la vida en común... ...pero también unos imaginarios, unas formas de desear... ...una forma de crear la subjetividad... ...que básicamente se contrapone y le declara la guerra... a ...aquello que nos permite precisamente estar vivos. Es decir, hemos creado una forma de entender la economía... ...que se ha transformado en una especie de religión civil... ...en una lógica sacrificial... Todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y en ese marco de funcionamiento que es en, la que ha, en, el, que, en el que se ha desarrollado la mirada capitalista y, ojo, cuando hablo de capitalismo… Menciono también el capitalismo de Estado que se puso en marcha en los países eh, del llamado socialismo real, o el capitalismo de Estado que se da, por ejemplo, en un lugar como China, que no se autorreconoce gubernamentalmente como capitalista, pero tiene exactamente las mismas formas de producir. José Manuel Naredo ya dijo hace muchos años que el gran problema de las aplicaciones alternativas al capitalismo, eh, eh, que se marcaban, por ejemplo, dentro de algunas miradas, ...del socialismo real, el gran problema que habían tenido había sido utilizar creer que era posible construir algo distinto utilizando exactamente las mismas formas de producir. ¿no? Por tanto, este capitalismo que se basa en la lógica del sacrificio y que lleva funcionando los dos, tres últimos siglos, pero de forma intensísima las últimas décadas ha conducido a una profunda crisis que es una crisis de civilización. ¿no? Lo grave de esta crisis de civilización es que, a pesar de su manifiesta gravedad, mayoritariamente permanece invisible, es decir, política y socialmente invisible, al menos las causas estructurales que hay debajo ¿no? una crisis, como muy bien decía miquel eh, de eh, energética ¿no? él hablaba del pico del petróleo, el pico del petróleo eh, se alcanzó del petróleo convencional, se alcanzó según la Agencia Internacional de la Energía en el año 2005 y según Antonio Turiel, que es una de las personas yo creo que, que, que más reconocimiento tiene en este momento en cuanto al tratamiento de la energía, el pico de extracción máxima de todos los petróleos se alcanzó en 2018. Pero es que el del carbón, según Turiel, se alcanzó en 2014. Y el del gas se alcanzará en un periodo que no tiene tan marcadamente establecido en un periodo que va entre 2020 y 2025. Es decir, los picos de extracción de todas ...las eh, energías fósiles se alcanzan eh, o se alcanzaron en el marco del año 2020, alrededor del año 2020. Esto tiene unas consecuencias absolutamente brutales en un mundo que podríamos decir que come petróleo. Eh, Miquel lo dijo, nuestro sistema económico globalizado, mundializado... ...es absolutamente petrodependiente y energívoro. Pensemos en la producción de alimentos no ya solamente porque vengan de lugares muy lejanos, ...sino porque son producidos muchas veces en grandes monocultivos... ...que utilizan enormes eh, máquinas que tienen que ser movidas con energías fósiles... ...y utilizan una enorme cantidad de productos fitosanitarios o de eh, agroquímicos... ...que son básicamente producidos a partir de la disponibilidad de energía fósil. Pensemos en los modelos urbanos. Yo ahora vivo en, en, en un pueblo pequeño, pero la mayor parte de mi vida... ...he vivido en una ciudad como Madrid... Una ciudad enorme, un mamotreto de ciudad, donde pudimos ver un pequeño flash de su metabolismo eh, cuando se produjo todo el tema de la Filomena, ¿no? esas hileras inmensas de camiones detenidas en toda Castilla, que o entraban todo lo que hace falta para sostener la vida en la ciudad, eh, en la ciudad de Madrid, o sacaban... Todo lo que sobra en una ciudad y que no puede quedar contenido dentro, también en camiones, en camiones que se mueven con energías fósiles. Por primera vez en la historia de la humanidad, más del 50% de la población del planeta vive en ciudades, y algunas de ellas de un tamaño monstruoso. En la mayor parte de las ciudades, por no decir en todas las grandes ciudades, no se produce nada que sirva para estar vivo. El metabolismo de las ciudades tiene que ver claramente con la disponibilidad de energía fósil y, además, energía fósil relativamente barata. Por tanto, si además añadimos la industria, si además añadimos el transporte, tengamos en cuenta que del 100% de la energía utilizada en este momento en el mundo, solamente un 20% es energía eléctrica. El resto, el 80%, es una energía que depende, del transporte, eh, que depende de la energía fósil y el transporte prácticamente, en su eh, mayoría, depende de la energía fósil. Del 20% que es eléctrico, en el Estado español las tres cuartas partes proceden también de energía fósil. ...y las dos terceras partes en Europa, es decir, vivimos en un mundo, insisto, decimos metafóricamente, que en este momento come petróleo. Y por tanto, ese declive, eh, yo creo que Miquel puso con mucho acierto las, las declaraciones de Brufau, que ya son de 2018. Brufau en aquella entrevista lo que decía es que al petróleo, al negocio del petróleo, le quedaban cinco, seis, siete años... Que había un problema y por eso estaban desinvirtiendo. Los grandes capitales están desinvirtiendo en petróleo. Lo que quiero decir con esto es que los grandes capitales, y no me refiero solamente a Brufau, Brufau es un gran capital, pero es... No, no es de los grandes grandes capitales esa gente cuyos nombres no conocemos y que controlan dónde se invierte qué se invierte o qué se hace esa gente que se reúne en el foro de davos en la reunión de este año planteó que el mayor problema que teníamos a nivel mundial era el declive del petróleo el declive de los minerales y el cambio climático lo que quiero decir es que ellos sí que lo saben sí que lo tienen claro y sí que se preparan para hacer frente a una crisis como esta desde la perspectiva que les interesa, que es la de la propia seguridad y el crecimiento del dinero, no obviamente desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Claro. Ante el declive del petróleo y teniendo en cuenta además que precisamente la quema de combustibles fósiles acelerada es la que ha causado inicialmente el problema del cambio climático, digo inicialmente porque ahora mismo hay otras causas que se unen y amplifican la dinámica de cambio climático, ¿no? ¿cuál es la opción que aparece o cuál es la opción que se presenta? Bueno, pues es la transición a otras fuentes energéticas alternativas, porque en este momento no está en el gran debate, ...si la transición es cambiar radicalmente el modelo de producción, distribución y consumo. Lo que hay es cómo seguimos haciendo lo mismo con otras energías alternativas. ¿no? ¿Por qué no pueden sustituir el resto de las eh, energías alternativas lo que ha dado la energía fósil? Bueno, la energía fósil tiene una serie de características que solamente tiene ella... En primer lugar, es una energía tremendamente concentrada. Tiene lo que llamamos una gran densidad energética. Es decir, con pocas cantidades de petróleo se puede hacer mucho dentro de la industria o en el transporte o en cualquier otra actividad humana. En segundo lugar, es una energía, además, que está en stock. Es decir, que estaba... ...en grandes yacimientos que tú puedes sacar... ...que puedes almacenar con relativa facilidad... ...y mover con relativa facilidad. ¿no? Y en tercer lugar es enormemente versátil... ...es decir, es muy utilizable prácticamente en todos los campos. Y durante el periodo que fue... ...cuando se empezó a extraer petróleo... ...a finales del siglo XIX, aproximadamente en el año 1876... ...hasta prácticamente los años 80, 90 del siglo XX... ...ha habido mucho... Había mucho petróleo, que es el que ha permitido crear el estado de bienestar tal cual lo conocemos a partir del pacto keynesiano después de la Segunda Guerra Mundial. Un pacto keynesiano, os recuerdo... En el cual la clase obrera organizada renuncia a algunas de sus principales eh, reivindicaciones, como era, por ejemplo, la propiedad de los medios de producción, a cambio de que el capital renuncie a una parte de sus beneficios y el Estado funcione administrando, en términos de protección pública o de servicios públicos, ese dinero que queda en excedente, ese pacto keynesiano fue posible construirlo por otros dos motivos que no se suelen plantear que es la disponibilidad mineral y energética abundante que permitía hacer crecer la economía generando muchos puestos de trabajo y por otra parte la explotación del trabajo que mayoritariamente mujeres realizaban de modo invisible dentro de los hogares que, que garantizaba la reproducción cotidiana y generacional de la vida ¿no? bueno pues ese esa, esa disponibilidad de energía fósil que declina pretende ahora ser, eh, digamos, sustituida por las fuentes energéticas alternativas. ¿Qué problemas tienen? ¿Por qué no pueden hacer esa sustitución completa? En primer lugar, eh, ya no es una energía que esté en stock, sino que hay flujos energéticos, es decir, hay sol o no hay sol, hay viento o no hay viento, hay mareas o no hay mareas, ¿no? En segundo lugar, es una energía mucho menos concentrada, es mucho más dispersa. Por tanto, hace falta invertir mucha tecnología para que conseguir que la luz dispersa del sol genere una fuente de energía eléctrica que sea adecuada y capaz de hacer lo que se pretende que haga. ¿no? Y en tercer lugar, y esto es lo fundamental y a ello eh, señala, lo señalaba también Miquel, son fuentes energéticas que dependen de otros minerales. Es decir, dejar de depender del petróleo y pasar a depender de las fuentes energéticas alternativas significa depender de otros minerales de la tabla periódica. ¿De cuáles? De todos, prácticamente. Minerales de la tabla periódica que también son finitos que muchos de ellos ya han alcanzado sus picos de extracción y otros los alcanzarán en los próximos años. Y no estoy hablando de los próximos 200 años, estoy hablando de los próximos 10, 15, 20 años. En ese marco es en el que estamos hablando cuando hablamos de picos de extracción. ¿no? Energía nuclear. La energía nuclear genera solo energía eléctrica. Depende de un mineral no renovable, el uranio. Yo no voy a entrar aquí por cuestiones de tiempo en los problemas que la gente del movimiento ecologista hemos solido señalar respecto a la energía nuclear. Lo que quiero decir es que depende de un recurso no renovable cuyo pico de extracción a la eh, medida de la extracción actual, de la generación de energía nuclear actual, está calculado para el año 2025-2030. Alguna, algún, ...algún estudio eh, un poco más optimista lo prolonga hasta 2045, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que si la poca energía eléctrica, solo eléctrica... ...recuerdo que el 80% de la energía del mundo no es eléctrica la que se usa... ...si la poca energía eléctrica que generan ahora mismo las centrales nucleares... ...la intentamos simplemente duplicar, lo que sucede es que el recurso lo tenemos disponible para... Los, los próximos 15 años lo que quiero decir es que no es una solución estructural no el resto de energías para poder fabricar aerogeneradores o placas solares hace falta cobre litio platino neodimio disprosio teluro indio galio vanadio es decir hacen falta una enorme cantidad de minerales enorme por otro lado no solamente es que haga una falta, falta una enorme cantidad de minerales, sino que esos minerales que también declinan necesitan cada vez una mayor cantidad de energía para poder extraerlos. Para que os hagáis una idea, el, el aumento que, de extracción de cobre de los últimos 20 años que ha sido de un 30%, se extrae un 30% más, ha supuesto un aumento del 46% de energía para extraerlo. Es decir, ha habido que gastar más energía proporcionalmente al cobre que se extrae. Y esto es porque los materiales también alcanzan sus picos de extracción. Es decir, con ese buenísimo ejemplo que planteó Miquel de la pajita y del agua distribuida, eso pasa también con los minerales. Los minerales que primero se han extraído han sido los que eran más fáciles de extraer. Y, por tanto, acceder a las reservas o a los recursos eh, minerales que quedan implica gastar cada vez más energía. ¿Qué energía? Energía fósil. ¿no? Y esto eh, nos lleva a un segundo elemento que tiene que ver con las energías fósiles, la, perdón, las renovables. Las energías renovables en este momento son también dependientes del petróleo. Los grandes eh, aerogeneradores, el, el, el, el tronco de los grandes aerogeneradores de cemento, no se puede fabricar con energías renovables. Tiene que ser fabricado con petróleo. Algunas de las infraestructuras y las propias placas solares necesitan petróleo para su fabricación. Es decir, las energías renovables están subsidiadas por el petróleo. Y esta es una cuestión que hay que tener en cuenta, porque una apuesta por una transición masiva a las energías renovables, que pretenda, de algún modo, sustituir lo que hace el petróleo... ...es inviable físicamente... Pero, a par, ...pero mientras se materializa la idea de que es inviable físicamente... ...la apuesta por hacerlo... ...lo que hace básicamente es generar un consumo brutal... ...de energías fósiles que generan más emisiones de gases de efecto invernadero... ...y por otro lado un consumo brutal de minerales... ...un consumo brutal de minerales, ¿no? ¿Quiere decir esto que las energías renovables no son la alternativa? En modo alguno, los seres humanos queramos o no queramos, vamos a vivir de las energías renovables porque son las únicas que va a haber. La cuestión es que es imposible pretender que un modelo basado en energías renovables sea capaz de proporcionar lo que en este momento hemos generado a partir de las energías fósiles. Es materialmente inviable. ¿no? Todos los estudios que se manejan apuntan en esa dirección. El grupo de energía, eh, economía y dinámica de sistemas de la Universidad de Valladolid, que lleva tiempo modelizando en estas cuestiones, habla de que la posibilidad de mantener vidas decentes, vidas dignas, en el marco en el que estamos, se puede dar solamente en horizontes de poscrecimiento, llaman ellos. ¿no? Pero, por ejemplo, la Universidad de Leeds... O el propio informe, el propio panel intergubernamental de cambio climático dice que las únicas formas posibles de abordar el mantener las temperaturas medios globales en ese grado y medio o incluso dos grados, desde mi punto de vista el grado y medio ya es imposible, ¿no? Pero en esos dos grados eh, que se señalaba incluso anteriormente pasa necesariamente por eh, abanderar dinámicas de decrecimiento justo, ¿no? Y digo dinámicas de decrecimiento justo porque el decrecimiento es sí o sí. Es decir, no es que vayamos a poder elegir si queremos o no decrecer materialmente. Vamos a decrecer materialmente por las buenas o por las malas. Y lo dicen todos los informes que trabajan a partir de consideraciones la propia Agencia Internacional de la Energía... ...habla y señala, no defiende, por supuesto, el decrecimiento... ...pero cuando te lees el informe lo que está diciendo es que básicamente... ...es necesario asumir estados de contracción material importante. Es decir, como muy bien decía Miquel, la, eh, la economía tal cual la conocemos en este momento... ...la economía convencional va directamente acoplada al uso de energía y de materiales. Crece la economía, crece la extracción... ...decrece la economía, decrece la extracción. Y la desmaterialización, que era la apuesta o el sueño de poder hacer crecer la economía... ...a partir, eh, sin embargo, de un descenso en el consumo energético o el consumo material... ...hasta el momento ha sido una absoluta falacia. Porque esas propuestas de desmaterialización lo que han conseguido claramente... ...es mejorar la eficiencia de cada proceso... ...pero el efecto rebote y el crecimiento lo que han hecho hacer, eh, eh, digamos, eh, comerse los ahorros individuales. Pongo un ejemplo. Cualquier coche ahora consume mucha menos energía que un coche de hace eh, 25 años, cualquier eh, aparato o dispositivo electrónico consume menos energía y ha optimizado el uso de minerales. Lo que sucede es que el número de coches ha crecido de tal manera y el número de dispositivos ha crecido de tal manera que el ahorro que consigues por cada unidad de producto te lo comes con el aumento de la escala del uso de todos esos productos en general. ¿no? Por tanto, ese elemento es clave. ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo la Unión Europea o el propio eh, eh, programa del, del Estado español, el, el, el España si sí puede, ¿no? o el, el, el proyecto de reconstrucción post-Covid que planteaba la Unión Europea? Pues apuesta por tres elementos. Coche eléctrico, transición a las renovables y economía digital. Tres sectores que requieren una cantidad absolutamente brutal de energía y de minerales. Alicia Valero y Antonio Valero, que son de las personas que más han estudiado a nivel internacional... ...la disponibilidad eh, eh, material para poder eh, plantear las cosas, cuentan... ...o sea, para poder hacer esas transiciones, cuentan que un coche eléctrico requiere 25 veces más minerales... ...que un coche convencional. Y Óscar Carpintero, en los análisis que ha hecho de ciclo de vida... Eh, ...ha encontrado que la fabricación de un coche eléctrico... ...requiere seis veces más de energía que la de un coche convencional. Lo que quiere decir es que apostar por la transición... ...del modelo de coche de motor eh, eléctrico... ...a el coche de motor convencional en plan privado... ...a escala masiva, es una falacia. E intentarlo supone básicamente... Arrasar con minerales finitos que están, además, mayoritariamente en otros países y en otros territorios. ¿no? Vuelvo a insistir, ¿quiere decir esto que no haya que apostar por la movilidad electrificada? En modo alguno, hay que apostar por la movilidad electrificada, pero en transportes ...públicos y colectivos, y en sociedades en donde la necesidad del transporte se reduzca de una forma eh, importante y notable. ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede con todas estas cuestiones cuando no se abordan y cuando no se enfrentan con claridad? ¿no? Pues lo que sucede es que tienen un impacto de clase, un impacto en función de la procedencia y un impacto en función de género absolutamente brutales. Se suele decir que el cambio climático nos iguala, como se dijo que la pandemia nos igualaba, en modo alguno. Por supuesto que el cambio climático afecta a cualquier territorio, por supuesto que la pandemia enferma a cualquier cuerpo, pero sabemos perfectamente que no tiene nada que ver ser una persona que está a salvo, ...una persona que tiene un entorno relacional y un entorno material adecuado... ...que ser una persona que está en la intemperie, es decir, una persona que está en la precariedad... ...una persona que está en situación de exclusión o una persona que atraviesa condiciones de vulneración básica de derechos... ...como es el caso de muchísimas personas migradas. ¿no? Si la valla, que en este momento rodea la Europa rica, además de no dejar entrar a las personas migrantes no deja entrar energía, materiales, alimento, pesca u otra serie de recursos básicos, incluso productos manufacturados, la Europa rica no dura ni dos meses, porque todos, absolutamente todos, los países que hoy llamamos ricos, desarrollados, son países que hace mucho tiempo que superaron los límites de sus propios territorios. Si toda la población del Estado español y desde luego toda la población del País Vasco que está incluso un poquito por encima de la media del Estado español, tuviera el estilo de vida medio-material, eh, o sea, perdón, si toda la población del mundo tuviera el estilo de vida medio-material de una persona eh, que viva en Euskal Herria o de una persona que viva en, en, en el Estado español, estoy hablando obviamente de medias que in, in, vamos esconden muchísimas injusticias, resulta que necesitaríamos más de tres planetas. Pero es que si fuera el caso de Noruega o de Suecia, que tienen fama de ser economías muy verdes, harían falta cuatro planetas. Porque básicamente lo que sucede es que una buena parte de las políticas que hemos llamado verdes son políticas que eh, consisten básicamente en deslocalizar y en esconder la mierda que genera este modelo debajo de las alfombras de los países empobrecidos. Es una dinámica absolutamente colonial, es una dinámica absolutamente injusta. ¿De dónde vienen hoy una buena parte de los materiales, de los minerales que sostienen nuestros sistemas económicos? Siria, Libia, Irán, Bielorrusia, Rusia, Afganistán, eh, Nigeria, Argelia, Venezuela, Colombia… ...estamos hablando de países atravesados por profundos conflictos. Algunas veces son conflictos formales, como estos tambores de guerra... ...que ahora mismo eh, puluran ahí a ver si declaran guerras formales o no formales. ¿no? Guerras que tienen en su origen y escondido debajo... ...quién se apodera de los recursos declinantes y al servicio de qué se ponen. ¿no? Pero a veces son guerras no formales. Y las guerras no formales, me refiero con guerras no formales a las que declaran empresas transnacionales en eh, otros territorios, en otros países, fundamentalmente del sur global, donde se desarrolla una dinámica depredadora y extractivista que arruina los territorios y convierte en zonas de sacrificio amplios eh, lugares de este planeta llamamos zonas de sacrificio a aquellos lugares en las que el territorio y la vida de quien viven en ellos se deterioran personas que respiren respiran aire contaminado personas que viven en lugares donde lo que comen está profundamente contaminado también eh, lugares donde la gente trabaja en unas condiciones absolutamente vulnerables ¿no? eh, cuando miramos cómo podrían ser las cadenas tróficas del proceso productivo, lo que nos encontramos es eh, una dinámica absolutamente tremenda. Es decir, Silicon Valley es el lugar de la máxima, eh, del máximo valor añadido, que es lo que todos los políticos dicen que se pretende llegar. ¿no? Pero claro, Silicon Valley, que es el lugar limpio del máximo valor añadido, tiene que añadir el valor sobre algo. Y ese algo, por ejemplo, son los microchips que se fabrican en las fábricas de Shenzhen en unas condiciones terribles, eh, laborales y de todo tipo, y las fábricas de Shenzhen, a su vez, reposan sobre los minerales extraídos en África, donde las condiciones son todavía más deplorables. ¿no? Esa es la lógica del trabajo que se da en este marco y que se amplifica o que se agrava de forma notable cuanto más cuanto la crisis se hace más, eh, más evidente y más dura, ¿no? Eso tiene sus propios correlatos internos en un trabajo que hicimos que se llamaba el metabolismo económico del el metabolismo regional de la economía española. ...lo que se veía es cómo se produce también una importante transferencia... ...en términos de minerales y de biomasa... ...desde lugares como por ejemplo Andalucía... ...desde lugares como Castilla y León... ...o desde lugares como por ejemplo Extremadura... ...en beneficio de las grandes metrópolis que tenemos en este país... ...Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona... ...es decir, que se da también un correlato a una escala algo menor... ...dentro de nuestro propio territorio, ¿no? Las personas migrantes que salen de sus territorios salen recorriendo el mismo camino que previamente han hecho sus materias primas. Y lo que está sucediendo en las fronteras, bajo los discursos de defensa de los derechos humanos que se dan dentro de la Unión Europea, es una cosa absolutamente brutal. Personas encerradas en centros de internamiento de extranjeros por el lo que no es un delito, lo que es una falta administrativa, que es la de no tener papeles. Es más, personas convertidas en la materia prima del negocio de la seguridad de fronteras, que es un negocio que crece a tasas del 8 y del 10% anual, porque al final la logística de fronteras, las concertinas, la biovigilancia, las llamadas y los propios centros de internamiento… Privatizados en muchos casos, hacen crecer la economía a expensas de la deshumanización, en el sentido de retirarle condición humana, y también de la explotación de todas estas personas. Por otro lado, nada muy diferente, desde mi punto de vista, a lo que hemos visto en algunas residencias de mayores de este país, donde pudimos comprobar durante la pandemia cómo, él, eh, digamos, las personas mayores se convierten de nuevo en la materia prima de un negocio. Eh, que es el de las residencias de fronteras, que funciona básicamente a costa de la explotación enorme del trabajo de mayoritariamente mujeres que, viven de los, que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen el metabolismo económico y que son las trabajadoras de esos lugares. Aprovecho para decir, siempre lo digo, que, que, que admiro enormemente el trabajo que se ha hecho en ELA, eh, a partir de la defensa y la, la, la huelga que se ha podido mantener gracias a algo maravilloso como la caja de resistencia y, y que, que todas las mujeres que han mantenido esa, esa lucha con todas las características que ha tenido creo que son el espejo eh, en el que se tiene que mirar el conjunto de la clase obrera de este, de este país. ¿no? Eh, Quería decir también que, eh, que, que esa dinámica de, de desigualdad, que la vemos en términos de relaciones norte-sur, tiene, eh, tiene también una lectura cuando la vemos desde dentro, y creo que es importante hacerla. ¿no? En el año 2020, en enero de 2020, antes de que hubiera saltado lo peor de la pandemia… Eh, Phil, Philip, eh, Philip Alston, que es el relator sobre pobreza extrema de Naciones Unidas, hizo un recorrido de los que suele hacer por el Estado español. Su conclusión fue que había visto lugares en donde se vivía peor que en cualquier campo de refugiados. Hablaba fundamentalmente de los asentamientos de jornaleros y jornaleras del campo, que son también personas que están llevando adelante, sobre todo las jornaleras, por ejemplo, en huelga, en, eh, en, en lucha de Huelva, están llevando adelante un trabajo, desde mi punto de vista, absolutamente espectacular y además con una mirada muy compleja, eh, también muy ecologista y muy feminista, de la propia lucha que están llevando a, a cabo, ¿no? Pero hablaba Philip Alston que, además de esos lugares de pobreza extrema, lo que se había encontrado era una situación de precariedad estructural. En este momento, en el Estado español, hay muchísimas personas que no llegan a final de mes. Hay muchas personas que no pueden pagar la factura de la luz, personas que tienen dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca. Son personas que, incluso teniendo trabajo, no llegan a... ...poder cubrir las condiciones de vida, porque lo que ha venido sucediendo a la vez que nuestro planeta se deterioraba... ...ha sido básicamente que eh, la, se ha producido una tremenda fragilización del derecho del trabajo... ...es decir, una pérdida absolutamente tremenda de condiciones laborales. Fijaos que es curioso, porque el discurso dominante, el que tienen incluso algunos sindicatos... Eh, ...con mucha presencia en el Estado, es que básicamente el, la, el, digamos, el deterioro ecológico, por así decir, es el precio a pagar... ...para que la gente pueda tener condiciones de vida dignas. Y sin embargo lo que nos encontramos es que eso ha sido durante un momento muy pequeño... ...en la historia de Occidente, solo de Occidente. Y ahora mismo lo que sucede es que el deterioro de las condiciones de nuestro planeta... ...va acompañado del deterioro de la salud, del deterioro de las condiciones básicas de existencia. No nos olvidemos que la pandemia tiene en su origen una radical pérdida de biodiversidad. Es decir, el destino de los seres humanos es un destino común con el destino de la naturaleza de la que formamos parte. ¿no? Y esto me parece que es importante tenerlo en, en cuenta. En definitiva, vamos a decrecer sí o sí materialmente. Es absolutamente, eh, diríamos coloquialmente, impepinable. ...y lo reconocen desde todos los estudios y toda la gente que trabaja en el ámbito de la academia... ...alrededor de estas cuestiones, hasta los propios sectores más poderosos dentro de la economía. La clave, por tanto, es cómo afrontamos ese inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía... ...esa contracción, si por las buenas o por las malas. Por las malas, y voy a ser provocadora, eh, bastante provocadora... Por las malas es fascismo. aventura de Sousa Santos hablaba de fascismo territorial para referirse a lo que sucede ahora mismo en el capitalismo neoliberal globalizado. Que se tengan determinados estilos de vida en algunos lugares del planeta significa inevitablemente que se saquean recursos en otros lugares y se expulsa a mucha gente a la marginación o incluso fuera de la vida. ¿no? Eh, en este momento, aunque por ejemplo Bolsonaro, Donald Trump y algunos otros especímenes similares siguen hablando de negacionismo, ellos no son negacionistas del clima, no son negacionistas de la crisis ecológica, son negacionistas de la justicia y de la igualdad. Lo que no quieren es poner en marcha políticas públicas o políticas generales que hablen de lo que hay que hacer una vez que se asume que el petróleo toca su fin, que los minerales son insuficientes para poder mantener la fantasía, no ya solamente de mantener un crecimiento ilimitado que cubra las necesidades de todas y todos, sino incluso de simplemente poder sustituir lo que tenemos ahora, ¿no? En este marco, y sin hablar de cuál es la situación que tenemos, en el marco del decrecimiento por las malas, lo que sucede es que se le pone una alfombra roja, desde mi punto de vista, al crecimiento de la ultraderecha. Ayer, en el Congreso de los Diputados, eh, una persona de Vox hacía una intervención. Y la intervención que hacía era una intervención inteligente desde sus puntos de vista. Se limitó a enumerar… ¿En qué porcentaje ha crecido el precio de la luz, el precio de las materias primas, el precio eh, de eh, los alimentos, el precio del combustible o de la gasolina? Lo enumeraba y lo que hacía era llamar, eh, o sea, llamar la atención sobre que esa subida de los precios son cuestiones estrictamente coyunturales o que tienen que ver con mala, mala gestión. ¿no? Eh, Pedro Sánchez contestó… ...y salió por peteneras, no contestó a nada de lo que se había planteado, ¿no? A mí me parece un enorme problema, pero un gravísimo problema, que no se esté siendo capaz de contestar y de hablar públicamente de estas cosas. Porque si la mayor parte de la gente no es consciente de la situación material de nuestro planeta muchas de las cosas que están pasando o muchas de las cosas que habría que hacer no se entienden y no van a ser no van a poder ser mayoritariamente asumidas ¿no? cuando hablamos de decrecimiento por las buenas estamos hablando fundamentalmente desde mi punto de vista de aplicar tres principios en primer lugar eh, reconocer dolorosamente porque es un dolor ...ver que hemos creado una forma de organizar la vida en común que directamente nos ha puesto en riesgo... ¿no? ...reconocer que las medidas que se proponían eh, como alternativas a finales de los años 80 o de los años 90... ...me estoy refiriendo al desarrollo sostenible, hubieran sido factibles en aquel momento, pero ya no lo son. Ahora estamos en el marco de asumir el inevitable decrecimiento de esa esfera material de la economía con tres principios. El primero de ellos es el de suficiencia, y aquí nos vamos a abrir un debate que es un melonazo, porque ¿cuánto es lo suficiente? Claro, aquí no hay más remedio que hablar de necesidades. La suficiencia y el principio de suficiencia es un derecho y una obligación. Es un derecho porque hay quien no tiene lo suficiente y la gente que está en una situación de pobreza energética que por cierto a esa gente le corta la luz la misma empresa que saquea los recursos y mata gente si es preciso en américa latina ¿no? eh, esa gente necesita más y hay mucha gente que necesita más de lo material porque no tiene lo suficiente por tanto el principio de suficiencia es un derecho pero además es una obligación es una obligación de quienes ...tenemos mucho más de lo que nos corresponde. Y ahí podemos hablar del 1%, que por supuesto al 1% hay que ver cómo nos organizamos comúnmente... ...para que suelten de forma obligada, porque no lo van a hacer de buen rollo, mucho de lo que tienen para poder repartirlo. Pero hablamos también de responsabilidades asimétricas. Y ojo, digo responsabilidades y no culpa. La culpa no lleva a ningún lugar. ...pero la responsabilidad es lo único que nos puede convertir en agentes... ...en agentes que puedan transformar algo... ...y desde el punto de vista de lo asimétrico... ...de las responsabilidades asimétricas... ...hay muchas responsabilidades... ...las podemos tener individualmente... ...las tenemos colectivamente... ...las tienen las políticas públicas... ...y también las tienen los sindicatos... ...las tienen los sindicatos a la hora de ayudar... ...a mirar el mundo de otra manera... ...a la hora de abrir de una forma radical... ...por ejemplo, la noción de trabajo... ...que no es solamente el empleo... ...que es también lo que se hace, por ejemplo... ...dentro de los hogares las tienen los sindicatos a la hora de pensar también no sólo en las condiciones laborales que me parece absolutamente fundamental. Yo antes que ecologista he sido sindicalista y he participado en el movimiento sindical. ¿no? Es decir, no son solo las condiciones laborales de un o una trabajadora en concreto... ...sino que es el sostenimiento de la vida de todas las personas que hay alrededor. Y eso significa también asumir responsabilidades y tratar de ver cómo podría ser... ...que es un gran melonazo la práctica sindical de otra forma distinta. El segundo de los principios es el del reparto. Y cuando hablo del reparto, hablo de la redistribución de la riqueza y también de la redistribución de las obligaciones. Hablo de la redistribución de la riqueza no solamente en términos monetario, que también, sino en términos minerales, en términos materiales, en términos de energía. Hay que repartirlo todo. ...desde la vivienda, hasta la energía, hasta el agua, hasta los minerales... ...hasta el acceso a todo aquello que garantiza poder tener condiciones básicas de existencia... ...para todo el mundo, ¿no? Y el reparto de las obligaciones, el cuidado de la vida, por ejemplo... ...no es una obligación solo de mujeres. Se tiene que corresponsabilizar de ella el conjunto de toda la población... ...por supuesto también las administraciones públicas e incluso la empresa privada que la explota es decir, explota esa condición de reproducción de la vida, se sirve de ella y, sin embargo, no aporta nada para que eh, se pueda mantener. ¿no? Y El tercero de los principios, junto con el de suficiencia y el del reparto, es el cuidado de la vida. Y no hablo de poner un pañal o de dar de comer a quien no puede comer que me parece una tarea crucial esencial y básica estoy hablando del cuidado de la vida del sostenimiento de la vida como faro y palanca de la organización de la vida en común tanto de la política pública como de la acción de un sindicato como de la acción de los movimientos sociales o de la construcción de comunidades alternativas como las que nos ha presentado eh, Miquel, no es crucial colocar ese sostenimiento de la vida en el centro y por eso hay que hablar de necesidades en este momento más que nunca hay que hablar de necesidades y de límites de la biosfera a la vez no pueden ir por separado porque en este momento hay que preocuparse a la vez de contener de, lo digo metafóricamente, el fin del mundo y a la vez poder llegar a final de mes. Las dos cosas tienen que ser trabajadas a la vez y eso implica mirar la economía de otra forma totalmente distinta. ¿no? Y termino. Eh, insisto, vamos a decrecer sí o sí, sí o sí. De no hacer nada, lo que puede suceder es que las condiciones vitales de mucha gente y las condiciones de trabajo de la clase obrera... ...se deterioren de una forma radical. No son los movimientos ecologistas los que están cerrando muchos ámbitos de actividad. Los está cerrando la bulimia del modelo. Y desde mi punto de vista, hay a veces una práctica sindical... ...que mira aquí el corto plazo y no mira lo que va a pasar dentro de cinco años. Y eso supone inevitablemente dejar desatendida a una parte importante de la población... Toca, como decía la canción de Silvio Rodríguez, mirar lo que estamos pisando en este momento y mirar con un poco de recorrido lo que tenemos por delante. Es difícil, pero es que es lo que toca hacer y creo que debemos hacerlo. ¿no? Santiago Albarrico ha sido un filósofo, desde mi punto de vista, que estableció una diferencia muy importante entre lo que llama fantasía y lo que llama imaginación. ¿no? Dice que la fantasía es un constructo patriarcal. Yo lo que digo, añadiendo sobre lo de, lo de Santi, es que la fantasía patriarcal y capitalista es pensar que el progreso era emanciparnos de la tierra, emanciparnos de nuestro propio cuerpo y sus necesidades, o emanciparnos del resto de las personas. Esa falsa triple emancipación es la que ha conducido a configurar la economía tal cual la conocemos. Sin embargo, hay una imaginación es una imaginación desde mi punto de vista ecológica, justa y feminista. Que es la que permite, de alguna manera, tratar de intentar proyectar horizontes de deseo... ...que sean compatibles con los límites físicos que tenemos. Porque vuelvo a coincidir con Miquel cuando planteaba que necesitamos crear y proyectar unos imaginarios que sean deseables. El capitalismo es droga dura, drogadura, drogadura... ...y ofrece un montón de cosas que a priori parecen absolutamente imprescindibles... ...y además deseables. En los lugares de privilegio desde luego han hecho la vida de la gente... ...mucho, mucho más cómoda. ¿no? Solamente mirando la circunstancia en la que estamos... ...es donde podemos intentar proyectar unos horizontes que sean mucho menos consumidores en lo material... ...que eh, digamos, generen unos imaginarios sobre el bienestar y la vida buena radicalmente diferentes... ...que puedan ser compatibles con la vida eh, que tenemos en este momento. ¿no? Y aunque la imaginación habitualmente se ha proyectado sobre lo artístico... Eh, ...la imaginación no es un don que le toca a alguien y lo tienes o no lo tienes. La imaginación, como todo, se entrena y es mucho más potente cuando es colectiva... Yo creo que en este momento la política también requiere de imaginación, que no es fantasía, que no es dar un triple salto mortal para colocarnos en un futuro que no existirá. Es memoria, porque no puede haber imaginación sin memoria, sin saber de dónde venimos y dónde estamos, pero es la capacidad de proyectar algo distinto. Por eso yo termino señalando que creo que el movimiento sindical, además de obviamente asociarse con el, ecologi con el ecologista, con el feminista con todos los movimientos que, de alguna manera, con todos los movimientos que, que por ejemplo, luchan por unas condiciones razonables de las personas eh, migrantes y por la dignidad de la vida y los derechos de todos los lugares, es un movimiento que también se tiene que aliar eh, con esa mirada artística, ¿no? Creo que hay posibilidad de tratar de explorar cómo hacer las cosas, ¿no?, eh, sabemos que hay vías y hay propuestas que hemos venido trabajando desde determinados ámbitos de cómo reconvertir determinados sectores, pero digamos que el reto que tenemos por delante no es un reto solo de cambiar algunos sectores, no es un reto solo de sostener algunos puestos de trabajo, es un reto de civilización y es un reto de civilización que afecta a lo cercano y a lo lejano. Yo he sido abuela hace cinco meses y sé positivamente que mi nieto, mi nieto recién nacido va a vivir en un mundo tremendamente difícil y sé también positivamente que yo y la gente con las que trabajo nos vamos a matar porque esos niños y esas niñas no se queden solos viviendo en una cornisa y tengan un futuro en el que sea posible vivir con alegría y con dignidad. Muchas gracias.